Buenas noches, hermanos de Madrid. Bueno, es para contarles un testimonio. Lo que pasó fue que yo, digamos, viajé a, a la costa caribe una semana. Entonces, eh, esta semana yo viajé. Al momento, pues, yo venía eh, muy bien. Pero ayer lo que pasó fue que nos reunimos con unos familiares que estaban eh, dieron positivos al virus. Entonces, pues el más chiquito lo que hizo fue acercarse a mí sin tapabocas y pues dijo, eh, me estaba hablando. Entonces, pues, digamos, después de que habl habl hablé con... Eh, con él eh, Digamos Empecé como a toser no, Empecé a toser raramente Muy raro Empecé a la, a toser De una forma que cada, cada va, Segundo que pasaba Empezaba yo a toser Entonces bueno Entonces me acosté Y a la mañana siguiente Lo que hice fue eh, digamos eh, aplicarme el examen, entonces pues nada, entonces pues me empecé a tocar la garganta, la tenía roja, eh, no para de toser, entonces decidí llamar al pastor que orara, eh, al momento que digamos eh, oró yo sentí que eh, dentro, no dentro sino fuera de mí, Empecé como a sudar y entonces eh, eh, la tos empezó a bajar y a bajar y a bajar. Entonces hoy que estábamos ya en la playa, entonces ya no, no empecé a toser más.